preparado para ustedes cada día. Bueno, y hablando del tema de la Navidad, de lo que ha acontecido en estos días, eh, lo que aconteció durante las fiestas navideñas, Nochebuena y Navidad, operativo navideño del 2020, al menos 19 personas perdieron la vida durante el asueto de Navidad. Vamos a ver la información. Al menos 19 personas perdieron la vida durante las fiestas navideñas de este 2020, informó el Centro de Operaciones de Emergencia, mejor conocido como el COE. Juan Manuel Méndez, director del COE, explicó que dentro del operativo navideño Compromiso por la Vida 2020-2021, de acuerdo con el boletín número 3 de ese organismo, fallecieron 11 personas y fuera de este 8 Dentro del operativo se registraron 107 accidentes de tránsito, de los cuales en 84 colisiones tuvieron involucradas motocicletas, en 21 involucraron vehículos livianos y 4 vehículos pesados, registrándose 11 personas fallecidas. Dentro del operativo se atendieron a 245 personas intoxicadas con alcohol. De estas intoxicaciones, seis resultaron ser menores de edad, entre los 14 y los 17 años. También 98 personas fueron atendidas por intoxicación alimentaria. Un humo. D sí, señor. Dime, Francis, ¿qué, qué tú opinas de este bueno, resultado? De hecho, parece, parece ser que las sociedades, nosotros, los ciudadanos, no no involucramos eh, lo que se podría decir nuestras libertades no, no, no, no las negociamos eh, y buscamos alternativas <risa> dentro de los parámetros que se nos permiten pero se desbordan yo me siento bien porque quedé mal como yo había dicho que vaticiné que se iban a llenar la cancha. Que se iba a llenar la cancha y que iban a, iban incluso a, a producir, individuos iban a producir eh, motivos para ser apresados y que fue, y, y lo llevaran a la cancha para disfrutar trancado, como dice el merenguito de los hierros, que de hecho se están escuchando en las emisoras nacionales, he escuchado mucho a, a beber trancado el tema de lo de Henry de Willy. Y qué bueno, apoyo a nuestros artistas. Entonces, de lo que sí debemos pedirle o orientar a la sociedad, y yo aspiro a tener un, será un momentito de orientación ciudadana cada mañana, con algún tiz solamente para que lo recordemos, porque quizá a veces lo olvidamos, de que es responsabilidad individual. La de preservarnos y ayudar a combatir el COVID en la República Dominicana y en donde nos encontremos, porque ya tenemos libertad de viajar y de transportarnos de un sitio a otro, incluso internacionalmente. Entonces, si tomamos en cuenta nuestra responsabilidad individual, el compromiso de preservar nuestras vidas y de, de preservar la de los demás, la solidaridad, he dicho, y tomando a Byung-Chul el filósofo norcoreano, en estos tiempos la solidaridad se practica con distanciamiento. Y sabemos que tenemos que estamos sujetos a un, a un proceso que, que intervino, para mí no me quita a nadie la idea que no haya intervenido con intención de producir lo que se ha producido, manos o... Seres, seres humanos y políticos, por lo que decía Amado, también se puede colegir que hay manos con intención de producir esto y que hoy nos tienen bajo cuarentena a todo el resto del mundo. En cambio ellos, que son los que produjeron en Wuhan, es una ciudad bellísima. Creo que la mejor proyección que le han dado a Wuhan es que fuera la capital o el, el foco de contaminación del mundo. Y hoy se puede ver, entren, busquen la ciudad de Yuhan en China, una ciudad eh, impresionante. Yo pensé que Shanghái era la, era la urbe, ¿verdad? Shanghai, Pero Yuhan es como una especie de, de ciudad modelo de modernismo y sobre todo de comportamiento. Pues esto entonces... Si tenemos esta situación con la que debemos lidiar a lo que se da cuenta el mundo, ¿quién produjo eso? ¿por qué se produjo? Y que haya un castigo por esto. Lo que no podemos es debilitarnos y coger una confianza ficticia que terminemos nosotros siendo atrapados, Dios nos libre a los demás, de volver a tener el COVID en las proporciones que se están proyectando y que todavía lo de Navidad no se ha salido a relucir, porque apenas va 8 días. Y entre 8 a 14 días es que se define qué sucedió en Navidad con el COVID. miren Vamos a ponerle atención a la autoridad y a respetar el distanciamiento. Bien. Eh, hablaba hace un rato de, de, de este tema de los 19 fallecidos durante el asueto navideño, la primera fase. Ahora viene el uh -huh. asueto de, de, de Año Nuevo. Sí, de Año Nuevo. Eh, y vemos la cantidad de personas que mueren en tres días para así decirlo, ¿verdad?, ponerle el margen sí. antes y después, al y vuelve otra vez naturalmente a, a, a, a resaltarse lo de la cantidad de, de, de accidentes. De un total de 107 accidentes en toda la República Dominicana, 84 fueron en motocicletas, y 21... En vehículos livianos. como no Naturalmente, no podía haber no, vehículos por pesados porque estaba prohibida la circulación de vehículos Aunque pesados. Aunque hubo cuatro involucrados en, en accidentes, cuatro pesados. Pesados, sí, eh, dice... no, Bueno, no lo veo aquí el dato, pero me imagino que no se permitían porque estaba prohibida la circulación de vehículos pesados. Entonces, imagina, para eso debe ser mayor la carga. Ahora bien. Eh, por eso digo que el gobierno, el Estado dominicano tiene que abocarse a un estudio científico responsable de la cantidad de, de, de accidentes de tránsito que son provocados por motocicletas. ¿Qué podemos nosotros hacer como nación para evitar que la gente se siga matando en, en, en motores? Ayer eh, me pasaron dos individuos se, en la Organización Castellana en San Francisco en dos eh, motores, ¿cómo que llaman? Tres, esos motores sí. grandes que mm. hacen mucho escándalo. Sí, sí. Oye, iba uno levantando en una goma. O, en una goma. O sea, un, un eh, vehículo tan potente como esos motores de alto cilindraje y entonces ese señor en una en una zona residencial levantando, porque tú dices, "¿Y cómo es posible?" Se le cruza un niño y tú sabes que que, que el golpe va a ser terrible. Entonces, yo creo que hay que desarrollar controles en nuestro país con miras a contrarrestar la cantidad de accidentes que son provocados por motocicletas, sea la velocidad sea el uso obligatorio, que veo que la, la DGZ lo persigue pero solamente cuando le conviene, no como una parte preventiva, sino como una parte como de, de, de buscar eh, dinero o impuestos, porque tú ves que se ponen en una esquina, no es algo constante, lo de que a una gente se le persiga por el, por el uso del casco, que se supone que tampoco debería perseguírselo a usted por eso, sino que algo que salga de usted, usted pone su, su casco, algo que sea rutinario, eh, obligatorio incluso ya que fueron parte de, de nuestra costumbre. Pero creo que el gobierno tiene que abocarse al estudio profundo de este tema con miras a buscarle una solución. Yo admito, no lo he estudiado el tema a profundidad, no tengo una propuesta para eso, así que esperaré que los espe especialistas en el área de tránsito le hagan un aporte a, a nuestra sociedad con respecto a Mira, eso. Mira, la gente tiene que entender, sobre todo el que se monta en una motocicleta, cómo funciona una motocicleta. La, la motocicleta logra un punto de equilibrio, recuérdense que es un vehículo de dos gomas en línea. Eso quiere decir que para mantener el, el punto de equilibrio ocurre de la siguiente manera. Imaginémonos que esta es una rueda de un motor. Vamos a ver. Este punto que ustedes ven aquí es una fuerza, ¿cuál es el que lo está enfocando Ahí, aquel, aquel, aquel Un lado. puntito, ok, un puntito que tengo marcado ahí, sí. esa es una fuerza que se llama centrífuga, es decir que va del centro hacia afuera. La otra, que es esta, Blackie, es una fuerza que se llama centrípeta, que viene de, af de afuera hacia adentro. Cuando se juntan ambas fuerzas, ocurre esto. Ocurre este fenómeno. Mantiene en pie el, el, el derecho, ¿no? en equilibrio, mantiene la motocicleta. De lo contrario, se caería. De lo contrario, pra, se eso caería. Es Cuando esa, eso es física. Cuando esa fuerza se rompe, se puede romper por diferentes razones. Se puede romper incluso por falta de torque. O sea, por ¿Sabe? falta de impulso de la máquina. sentido con una rueda de bicicleta y el, y el buje. Es uh -huh. decir, el, el pasador, sí, sí, sí. dale vuelta uh -huh. y, dale, Exactamente. Y, y tú va a sentir que ya se... Uno siente, uno siente. Y lo, lo siente. La te, te da y uno siente, un jalón, un jalón un... que tú no lo puedes mantener, por eso es que... Entonces yo, yo le digo lo siguiente porque hey, estamos hablando de física, yo es? soy yo soy un motociclista <risa> viejo yo comencé a montar yo comencé a montar motores en 1982 y viajaba. De San Francisco de Macorís Arenoso, todos los días. De, de magistrado allá. De, yo, era magistrado, <ríe> yo era el fiscal de Arenoso en ese tiempo. Estuve en un motor. Yo iba en un motor, en un, en un, en un XL100 XL de la Honda. Y yo iba a diario. Yo nunca me caí un de ese motor. impecable, con chaqueta <ríe> sí. saco y de No, todo. me ponía un impermeable. O sea, ¿A qué velocidad normalmente tú transitabas? Porque eso es muy importante, la velocidad. En ese motor, no sí. a no más de 60. No a más de 60. No a más de 60. O sea, difícilmente te pasa un accidente y tú, eh, si, tú vas, si tú vas a una velocidad muy alta, hasta un hoyo que tú, que tú caiga claro. puede hacer romper el equilibrio de estas dos fuerzas y caerte. Entonces, la gente tiene que entender la dinámica. Eh, fenomenológica, vamos a llamarle así. Yeah. De cómo funciona el motor para que sepa que eso que tú decías de, de estar levantando en ese momento, hasta una piedrecita sí. hasta una piedrecita puede hacerte caer. ¿Por qué? Porque tú lo que has hecho es que ha, ha cambiado de dirección la, el, el, el, el equilibrio del vehículo con las fuerzas cuando se junta lo ha cambiado de dirección y te montas en una sola rueda. Sí. Tú lo has logrado, eso se logra. Pero... Es más frágil todavía el mantenerte de pie, es, es muy probable que te caiga con cualquier cosa. Por eso es que es peligroso hacerlo. ¿Eh? Se necesitan una serie de elementos, incluso el, el, el impulso del motor para tú poder le, le, levantar. Por eso cuando lo, los muchachos van a levantar, aceleran, eso se llama torque, ¿Qué? el empuje. Sí. Entonces... Hay que entender eso para saber lo siguiente. No hay una, una un vehículo que te dé más libertad que una motocicleta. Pero no hay un vehículo más peligroso que una motocicleta. Y yo no digo que sea la motocicleta la peligrosa. El peligroso eres tú. Sí. Eres tú que no entiende, que no se puede. Eh, hay que respetar ese tipo Mira, de vehículo. Hay una, una parte, de, de, hay una parte de, de los conductores que no han comprendido que cuando se va en una vía de doble vía uh -huh. y viene, y te encuentras un obstáculo, el ser chofer presto no es cruzarle al obstáculo cuando viene alguien de frente, yeah, es detenerse detrás del obstáculo y dejar que el que no tiene obstáculo, que es la vía que está libre, cruce y luego usted cambia y da... ...el giro para salir del obstáculo. Así es. Pero aquí se producen accidentes como lo que casi se produjeron ayer... ...cuando yo venía de, de los lados de agua, de la terrena... ...y veo que el plan era que el que venía detrás... había un vehículo más adelante detenido... ...era cruzarle uh -huh. justo con el que iba uh -huh. a cruzar de frente... ...que no tenía obstáculo Señor, uh -huh. la ley lo dice, lean los libritos, si usted tiene licencia... La compró. Sí. Bueno, señores, bueno. vamos a recibir a Arismendi, sí. la antigua, que lo tenemos por acá. Adelante, Arismendi.